Es una gracia que Dios nos concede poder reunirnos hoy en este lugar y en este día en el que recordamos a Santa Marta hermana de Lázaro y de María, amigos de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Preparándonos para celebrar hoy estos Sagrados Misterios, Reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar los contritos del corazón, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Tu Hijo se dignó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión, que sirviendo fielmente a Cristo y nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la morada celestial, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que en unidad del Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Jeremías. ¡Ay de mí, Madre mía, que me engendraste hombre de pleitos y contiendas para todo el país! Ni he prestado ni me han prestado, y todos me maldicen. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a disfrutar con los que se divertían. Forzado por tu mano, me senté solitario porque me llenaste de ira. ¿Por qué se ha vuelto crónica mi llaga y mi herida enconada e incurable? Te me has vuelto arroyo engañoso, de aguas inconstantes. Entonces respondió el Señor, Si vuelves, te haré volver a mí, estarás en mi presencia. Si separas lo precioso de la escoria, serás mi boca. Que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Frente a este pueblo te pondré como muralla de bronce inexpugnable. Contra, lucharán contra ti y no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte y salvarte. Oráculo del Señor Te libraré de la mano de los perversos Te rescataré del puño de los opresores Palabra de Dios Dios es mi refugio en el peligro Líbrame de mi enemigo Dios mío Protégeme de mis agresores Líbrame de los malhechores Sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira que me están acechando y me acusan los poderosos sin que yo haya pecado ni faltado. Señor, sin culpa mía avanzan para acometerme. Dios es mi refugio en el peligro. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota de mis enemigos. Dios es mi refugio en el peligro. Yo cantaré tu fuerza, por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi Alcázar y mi refugio en el peligro. Y tañeré en tu honor fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Dios es mi refugio en el peligro. Aleluya, aleluya. Vende todo lo que tienes y compra el campo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes.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 va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos, es un privilegio estar aquí y celebrar la fiesta de Santa Marta, justamente por esto, Jesús era amigo de esta familia, hoy quiere ser amigo también de nosotros. En este tiempo en el que los peregrinos no pueden llegar a estos santuarios, nosotros queremos llegar hasta sus hogares para acoger a Jesús en nuestra casa, en nuestra vida, para estos momentos de oración. Como Marta de María, Clázaro, nosotros somos privilegiados si creemos en la amistad de Jesús le, le acogemos en nuestra vida en este tiempo sobre todo en el que tantos sufren pidamos por ellos por los que han muerto y por los que cuidan a los enfermos junto con el pan y el vino presentemos al Señor todas nuestras necesidades ciertos de que Él se ha hecho nuestro amigo y nuestro compañero de vida. Junto al pan y al vino presentamos al Señor todos nuestros problemas, nuestras esperanzas, nuestras alegrías y tristezas, nuestra vida toda. Cierto es que lo transformará en instrumentos de salvación. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el cielo estaba mezclada con el vino. concédanos, a participar de la divinidad de Jesucristo que quiso compartir a nuestra humanidad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.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 para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo.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 Todos ustedes que no han podido hacer una comunión sacramental, hagamos una comunión espiritual. Creo, Señor, que estás firmemente en el altar. Te acojo en mi vida. Ven, Señor. Como Marta te acogía en su casa, quiero acogerte. Dame fuerza para cumplir y seguir siempre tu voluntad. Creo, Señor, en tu palabra. Creo que estarás conmigo y me ayudarás en todas las circunstancias. Ven, Señor Jesús. No, pues no. Dijo Marta Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Oremos. Señor, que la santa comunión del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos aparte de todas las cosas perecederas, para que ejemplo de Santa Marta, podamos servirte en la tierra con amor sincero, y gozar eternamente de tu contemplación en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con todos ustedes. Al concluir esta celebración y en este lugar de la Resurrección de Jesús, dirijámonos a María para que ella nos conceda poder escuchar y seguir la Palabra de Dios como ella lo hizo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,